Hola, ¿qué tal? Yo soy Jonathan Pimentel, esto es YouSpeed Podcast y el día de hoy tenemos a dos invitados súper geniales. Ellos son Adriana y Adiel, miembros de la plataforma Juventud Violencia Cero. Y el día de hoy ellos vienen a tratarnos un tema bastante importante que es cómo la violencia de género afecta la salud mental de las personas como tal que viven día tras día estas afectaciones. Abdiel y Adriana, bienvenidos a este espacio. Cuéntenos un poco más cómo se desarrolla esta violencia de género como tal. Bueno, yo soy Adriana Martínez, tengo 18 años. Eh, soy creadora y fundadora del proyecto Juventud Violencia Cero. Eh, más que nada estamos buscando profundizar y, y llegar a, a, a esos lugares o a esa, esas personas que están pensando en que el tema de la, de la violencia perdón, es un, un estereotipo común que se puede ver como algo normal y no se va más allá pues, de que es una violencia, es un maltrato y es algo de que eh, no se puede poner como algo igualitario. Eh, bueno, con respecto a todo esto, eh, como jóvenes nos preocupa y trabajamos en una plataforma, eh, fue lanzada en octubre del año pasado a mediados de 16 y 17, en la cual buscamos trabajar con un grupo de tareas de 18 a 35 años, en donde se busca concientizar a estas personas que han sufrido violencia y en la cual aparecen videos en donde se les, se les informa un poquito más y a cómo identificar si son o han pasado en algún momento violencia basada en género. Excelente, chicos. La verdad, un tema bastante bueno que vamos a tocar el día de hoy. Y para comenzar, me gustaría saber para ustedes eh, si me pueden explicar qué es la violencia de género como tal. Ok. Eh, para entrar un poquito más en este tema, tenemos que ver sus indicios. Claro. Ah. Sus indicios. Eh, la violencia eh, se puede. Eh, a, la, a lo largo de la historia, perdón. A lo largo de la historia, el ser humano ha tenido comportamientos que ha adoptado. Y que lo han eh, enlazado más que todo a lo biológico, haciendo énfasis en lo que son los genitales que nos identifican socialmente como hombres y mujeres. Esto nos da a nosotros como un peso, por decirlo de una manera, a cómo debemos ser, comportarnos y actuar dentro de la sociedad. Entonces hay pequeños pensamientos que a lo largo de la historia han venido siendo bastante marcados, que son erróneos y pensamientos bastante hegemónicos. Eh, uno de estos que te puedo, te puedo mencionar es sobre eh, que la mujer siempre debe cumplir un rol eh, menor dentro de, la, de, la, de los hogares. O sea, que tiene que, que ser siempre madre, de que por obligación tiene que sustentar lo que pase dentro del hogar y que el hombre tiene que ser sumamente fuerte, eh, nunca se debe ver débil y todo esto, que son roles que la sociedad nos ha impuesto a nosotros como seres humanos. Y para cerrar la pregunta... Eh, la violencia de género es cualquier tipo de actitud que atente contra la integridad física, social, emocional de la persona, sin importar su etnia, eh, sin importar su, su origen, su sexo u orientación sexual. Ok, tocando un punto que acabaste de mencionar sobre las actitudes, ¿cuáles serían esas actitudes o discriminaciones que se le dan a esas personas ante una violencia de género? Mm. Pues... Más que nada, las discriminaciones son por las creencias, eh, la actitud, cómo te vistes, cómo hablas, cómo te expresas. Eh. Me ha tocado vivir eh, en carne propia lo que es el tema con las personas de que porque yo me veo feminado ya yo te pongo el estereotipo de que tú eres gay. O porque yo me veo muy hombrada y ahí yo soy, mujer, eh, soy hombre, pues me creo mayorra. Entonces son muchos estereotipos que la sociedad ha marcado tanto como para la mujer como el hombre y como que no es la idea, pues, porque como jóvenes, normal, somos liberales, nos gusta experimentar cosas aquí y allá, pero eh, eh, esos estereotipos sí los queremos eliminar bastante de la sociedad porque están demasiado marcados. Claro, exactamente, y la verdad bastante sensitivo todo el concepto y la discriminación que puede sufrir una persona al momento de pasar por una discriminación de género como tal. Siguiendo esa misma línea sobre la afectación que sufre una persona ¿Cómo esa salud mental se desarrolla ante una persona al momento de sufrir una discriminación de género? ¿Realmente es, es, sufre algo bastante afecti afectivo o es algo bastante normal como tal? Ok, esa pregunta te la puedo responder yo. Eh, la persona puede ser afectada de diversas maneras. Tenemos que sobreentender de que la violencia no simplemente puede ser física, sino que se manifiesta de manera verbal, económica y psicológica que siendo psicológica una de las, de las más fuertes porque, para ser sincero, nuestra mente nos controla totalmente. Y muchas personas, eh, al ser afectadas de manera psicológica, se pueden desarrollar problemas de alcoholismo, eh, consumo de sustancias psicoactivas, eh, caer en depresión, ansiedad, y ciertos problemas que acarrean a causa de la violencia que han sufrido, que puede ser cualquiera de las que ya te mencioné. Claro, exacto. Y de cierta manera, ¿cómo...? se contrarrestan estos, tip estos tipos de, de problemas, tanto mentales como físicos, hacia una persona que está sufriendo violencia de género. ¿Cómo ustedes contrarrestan, como activistas, como líderes, a estas personas que están pasando por estos, por estos problemas como tal? Bueno, con la información educativa y la comunicación, eh, digamos que promedio, con, directamente hacia las personas que están sufriendo de violencia. Claro, exactamente. La verdad, bastante ha ah, desarrollado lo que me acabas de mencionar, y yéndome a un punto ya nacionalizado como tal, eh, más que nada internacional como tal, eh, ¿para ustedes existe la violencia de género actualmente en Panamá? ¿Panamá sufre de este, de este concepto? Sí, eh, sufre bastante en todos los ámbitos, educativo, religioso, de todo, ya no, no tiene límite, no tiene... Un stop, por decirlo así, ya ella ha pasado la barrera, ha trascendido más allá de lo que era la violencia de género anteriormente. Ya no es solamente porque es hombre mujer, sino que también va más allá de la religiosidad, los estudios, las creencias, todo eso. Pues. Claro, exacto. Y ustedes como panameños, ¿alguna vez han sufrido violencia de género o no? Creo que todos en algún momento hemos sufrido violencia basada en género. En lo personal, yo, perteneciendo a la comunidad LGBTQI+, eh, he sufrido, he sufrido violencia y es lamentable porque dentro de los colegios, desde muy pequeño lo sufrí y ahora de grande, eh, como activista, he sufrido violencia o sea, en género. Eh, y es lamentable porque como sociedad debemos de eliminar todo este tipo de estigmas que tenemos ante, ante las demás personas y buscar un poco más de inclusión. Y la inclusión la podemos encontrar educándonos cómo nos educamos, eh, empezando a desconstruir todo este tipo de pensamientos que tenemos y a construirnos nuevamente y eliminar todo este tipo de estigmas que lamentablemente vienen trascendiendo de generación en generación y que hasta, el, hasta, hasta ahora, al presente, se mantienen. ¿Crees que es un concepto que va a seguir en las siguientes generaciones o se puede pausar? Tengo fe de que estas generaciones que están saliendo nuevas, vamos a eliminar todo este tipo de pensamientos y estamos construyendo una nueva sociedad en la cual podamos caminar libremente, sin tener miedo a ser quienes somos y hacer realmente lo que nos gusta sin temor a que nos discriminen. Claro. Eh, un punto bastante bueno que acabas de mencionar eh, sobre las diferentes áreas que mencionaste genante de personas. Para ustedes, ¿cuáles son esas áreas más afectadas actualmente en la violencia de género? ya sea, no sea, mujeres, o en qué concepto lo manejan ustedes? Bueno, las áreas más afectadas son en depresión, en alcoholismo, eh, un sinfín de, de, de, perdón, se me olvidó. Ah, eso es corto. Ok, continúa. Ansiedad, depresión, estrés, eh, decaimiento, aislamiento, o sea, las personas tienden a caer en un punto muerto, digámoslo así, de que, como viven ese tipo de violencia, prefieren alejarse de las personas porque sienten que no pueden ser parte de la sociedad ya que están siendo incompletamente según lo que ellos perciben dentro de sí. ¿Y la violencia de género eh, en mayor parte eh, sucede hacia un sector en específico, ya sea las mujeres o personas de la comunidad LGBTQ o me pueden mencionar otros factores como tal? Te la respondo yo. Eh, estéticamente en Panamá es lamentable... De que los mayor, eh, la mayor cantidad de casos de violencia se da hacia las mujeres El Ministerio Público cuenta con su página, la pueden encontrar en Google En donde aparecen estadísticamente la cantidad de casos y denuncias En lo que va del año, en lo que fue, perdona Del año 2021, del 1 de enero al 31 de diciembre Se contaba con un registro de 21.792 denuncias Que marcan violencia doméstica y quiero hacer un poquito de énfasis aquí porque tenemos que ponernos a, ponernos a pensar de que si realmente estas denuncias eh, se les dio el seguimiento correspondiente y si en realidad son la totalidad de las denuncias o los casos que hay en Panamá. Porque muchas veces, como no sabemos identificar, no sabemos eh, eh, y ni siquiera nos damos cuenta de que somos víctimas de violencia, no interpon interponemos la denuncia necesaria para que se le dé el seguimiento. Ustedes como activistas y como líderes, ya que una persona interpone esa denuncia, ¿qué ustedes le dirían a una persona que actualmente está pasando por violencia de género y necesita de apoyo como tal de personas, ustedes como líderes activistas que son? Pues bueno, eh, te la contesto yo. Más que nada que no tengan miedo a denunciar porque eh, viendo la tasa de denuncias es muy baja anteriormente porque la gente tiene miedo a denunciar. <coughs> ya sea por el tipo de agresión que sufren o por digamos que una, una opresión tanto de la persona del temor a que pasará más adelante yo les eh, exhorto de que denuncien que no tengan miedo que eh, más adelante pueden ver lo, los beneficios de, de esa denuncia pues. y aunque suena bastante trillado y cliché porque siempre se dice eh, no están solos es la verdad, no están solos hay muchos casos, más de esto, lamentablemente, que no van en descenso, sino que van en aumento. Y existen diversas eh, asociaciones en las cuales se le puede brindar asistencia. Una de estas es Inamu, que tiene albergues eh, mientras que la persona está en este proceso, en donde le cuidan y le, le dan asistencia hasta el final. Eh, y nuestra plataforma, que es Juventud Violencia Cero, en donde se le podrá brindar asistencia, contamos con nuestra página en Instagram en Juventud Violencia Cero, pueden escribir libremente o de manera anónima y ahí le brindaremos la asistencia necesaria a dónde acudir y qué hacer. Y lo más práctico que sería y lo, lo, lo esencial sería que vayan y pongan su denuncia. La verdad, chicos, agradezco este espacio que ustedes nos pudieron brindar desarrollándonos un tema bastante importante como lo es la violencia de género y cómo ustedes como líderes activistas contrarrestan esta situación actualmente en lo que es nuestro país como Panamá como tal. Para finalizar, me gustaría que dieran algo fina para finalizar de su parte hacia las personas que nos están observando como tal y si nos pueden realmente de nuevo eh, presentar lo que son sus redes sociales y cómo pueden seguirlos y si tienen Instagram de la plataforma que ustedes manejan como tal. Ahora mismo nos pueden encontrar en Google eh, como Juventud Violencia Cero y en nuestra página de Instagram como Juventud Violencia Cero sumamente fácil de encontrarnos ahí se les va a brindar asistencia en la plataforma van a encontrar 10 eh, módulos en los cuales se les informará sobre eh, cómo identificar, cómo trabajarlo qué hacer en caso de sufrir violencia de género y cómo afecta psicológicamente entre diversos temas más que se van a tocar dentro de la plataforma y en Instagram eh, nos pueden escribir libremente eh, para cualquiera consulta, eh, buscando alguna información, se les va a atender de la mejor manera, intentando ayudarles. Y bueno, sería todo. Gracias chicos a ustedes por los espacios que nos acaban de, acaban de, de presentar, a los televidentes que nos están observando el día de hoy, agradezco su, su permanencia eh, en, a lo largo de todo este podcast. Y esto fue todo por el día de hoy, estén pendientes a un siguiente capítulo de YouSpeed Podcast.